Bueno, ya estamos aquí otra vez, empezando la mañana. Este es mi segundo día, ya vamos a empezar, a ver qué tal nos va. Y pues bueno, así es como comienza mi día, mi mañana, aquí en el tenis. Y pues bueno, estoy haciendo fotos la fotografía, estoy viendo qué se puede sacar. Y la verdad pues creo que se pueden hacer. Se están haciendo fotos muy chidas. ¿verdad? Este es mi segundo día. Vamos a ver el, cuart el tercero, cuarto, quinto. Y a ver qué está nueva. ¿Vale? Pues vamos a la foto de, de tenis y a ver qué onda, qué show. sí amigas, eh, espero que estén disfrutando de este video. Digo, no estoy grabando mucho porque todavía faltan tres semanas, tres días más. Así que es ir grabando poquito a poquito. Ya tengo un chingo de fotos. Ya ayer hice un buen, ya hoy hice más. Gracias a Dios, creo que ya hay más interesados el, día, el segundo día. Y pues, eso es, eso es lo principal, ¿no? Tener interés de las personas y que se vayan tomando más, ¿no? pero bueno hasta ahorita vamos chido vamos bien vamos cool y pues no está fallando nada ahorita estoy haciendo fotos al niño Yo no los voy a mostrar ahorita pero van tomando muy chidas van tomando muy cool y va este es el contexto y el las canchas y todo el rollo y ahorita estoy aquí con la camarita y todo el rollo va dale que estén disfrutando de este video, la verdad estoy emocionado porque es algo con, diferente a lo que acostumbro a hacer y la verdad está saliendo muy chido, está saliendo muy cool, tomas muy buenas y nada, siempre que se tiene que aprender experiencias nuevas y que mejor que, que animarte a vivirlo, va? que estén disfrutando, nos vemos, pa. A esto me refiero cuando digo esta es la foto esta, güey. O sea, sí o no, sí o no. Bueno, ahorita no se enfoca mucho. Ahí, ahí está. A esto me refiero cuando digo esta es la foto. Esta. Esta es la original, pero creo que la voy a recortar. Queda así. Ahí. Pues, muchísimas gracias ¿Sí? Buenos días ¿Sí? Bueno, estamos de nuevo aquí Hoy va a ser un día muy frío Y vamos a ver qué tal A ver qué pasa. Pues bueno amigos, vamos a empezar con este día, con esta activación de fotografía de tenis, deporte, etc. Y así va. Se va a poner bueno, este fin de semana se supone que termina, así que vamos a ver qué tal. Yo creo que sí se va a poner chido, yo creo que va a estar sí. Bueno, a pesar de que el día está muy nublado, esa es una desventaja, Pero bueno, las fotos van a quedar buenas. En bueno, en esta ocasión tengo una lista de a los que les tengo que dar seguimiento al menos por el día de hoy, viernes, la y todo. <ríe> bueno, voy a utilizar, ahí voy a utilizar mi telefoto el 1855 para tomas amplias. Estilo gran angular Entre comillas, porque pues no No va para gran angular Sería 16 milímetros, pero bueno Voy a empezar con este Para cada uno de los partidos Ya verán las tomas Que estoy planeando Y con este pues para las tomas más cerradas De cada partido La verdad pues vamos a empezar algo tranqui, a ver qué tal, y así va, te extrañamos un ayer, poquito wey. de sueño, pero pues ya sí, estamos aquí, yo a chambear, ¿sale? Nos vemos en un ratito, que sigan disfrutando de este video, chao. Ahorita, estoy de aquí para allá, caminando los espacios para hacer las tomas de un lado y del otro. Si me puedo acercar, lo puedo hacer de, de esa manera justamente irse en medio es lo recomendable si vas a hacer en algún momento que tengas esta oportunidad siempre en medio en medio tal cual de la cancha pon tus 5, 10, 6 pasos a, hacia el, un lado y 5, 10 pasos hacia el otro ¿va? y si te vas a ir a las puntas que son esas atrás de las canchas que quedan fotos muy buenas, que ahorita ya están pasándolas, las estaré pasando les recomiendo siempre que tengan mucha precaución Pueden recibir pelotazos Ya no duele <ríe> Ayer recibí uno acá y uno en la pierna Pero bueno, <ríe> es parte de ¿Eh? Tienes que tener mucha precaución En estar en las esquinas tracito de, de los jugadores Y tener mucho cuidado ¿va? Esto como recomendación pero las fotos que tomas de esos lados hacia la cancha, en dirección hacia la cancha, quedan muy buenas. Más cuando tienes un atardecer, las nubes y todo, quedan padrísimas. No me quedaron tan bien como yo esperaba, pero no estuvieron mal. Hasta cierto punto, porque tienes que ir capturando el momento de cada uno de los jugadores. Capturar cuando van a, a raquetear Van a pegarle la pelota Cuando van a... Están corriendo hacia la pelota y todo Pero Lo hace bien o lo hace bien Y como siempre trabajo con el Telefoto 55-200 Para tener las tomas cercanas y alejadas Y si hay ocasiones en que cambio el 18-55 Pues ya lo estoy viendo Y pues nada Van quedando padres Van quedando muy chidas hay estos consejos, estos pequeños consejos que pueden servir para que en algún momento si haces cobertura de un torneo ya sea de tenis, de fútbol, de americano, etc. tengas mucho cuidado con eso y logres conseguir la de fútbol tenis americano como ya les había mencionado en sí en general de deporte siempre recomiendo bueno yo recomiendo utilizar los telefotos sé que hay muchísimos más grandes y esos bueno están muchísimo más caros pero bueno con este de kit salen fotos muy buenas la verdad no tengo quejas ustedes ya las han estado viendo quedaron muy padres y bueno los clientes les, está, les ha gustado mucho utilicen siempre la velocidad de 1600 en adelante para que la foto pueda quedar congelada y no tengas como que bueno hay algunas fotos que quedan padres cuando están barrido, pero no todas vi que con 1600 en adelante puedes congelar la imagen de la pelota y queda mucho, mucho mejor ya he conseguido mejorar esa parte y a los clientes les ha gustado que al momento de que van a pegar quede la pelota congelada porque si sí, quedan tomas donde la pelota se, fa, se pasa y ya no, ya no está chido esa es una dos los isos procura no subirlas a más de 500 Ay. <risa> Dios me espanto. Procura no subirlos a más de 500. Déjala entre 300, 250, 200. Y juegas con la apertura de diafragma también. Eso es muy importante tener la, la apertura de diafragma de eh, 5, 6. Por el, mismo, por el motivo de que puedes hacer profundidad de campo muy buena. Y bueno, ya también de, depende de tu distancia vocal. Así que... Creo que son consejos básicos que te puedo dar que sé que te pueden funcionar mucho y bueno, tú que te vas a, te quieres dedicar a esto de la fotografía de deporte son recomendables estos ajustes y quedan muy bien, quedan muy chidos y siempre, ten la cámara siempre manual no dependas nunca de la apertura de diafragma nunca dependas de, de la velocidad no, siempre el manual, tú podrás controlar todo Los ajustes y te saldrán muy bien las fotos Estos ajustes los estoy utilizando también por... Pues bueno, una cosita más Las canchas... Tienen estos pasillos que terminan hasta allá y bueno inician del otro lado, del lado contrario. Como recomendación, <ríe> yo la primera vez que vine a, a estas canchas, a estos torneos, a este torneo principalmente, me metía a las canchas, iba recorriendo todas las canchas por dentro. Para eso están estos pasillos. Para recorrerlos si quieres ir hasta la última o quieres ir a la primera siempre recorre por por estos pasillitos, no por allá en primera porque están jugando y aparte te pueden dar balonazos y, y te van a doler una vez que te acostumbras ya no pasa nada pero sí pueden llegar a doler <ríe> precaución ante todo amigos y amigas eh, y bueno tienen sus respectivas puertas cada uno de los de las canchas tienen sus puertas y por ello no hay tanto tema porque se puede, puedes evitar accidentes, puedes evitar interrumpir Y puedes llegar mucho mejor, mucho más tranquilo a las canchas que quieres llegar va Chao, chao